Anhelo hace tiempo bienestar estar para mi pueblo, sintiendo que mi vida está anclada en la de todos. Despertemos la conciencia de que somos hermanos viviendo como hermanos, en justicia y dignidad. Retomemos el camino, mirando hacia la cumbre, tras tus pasos van los míos, sin que nadie sobre. Ese Chile desigual, sin conciencia fraternal, es injusto y doloroso una falsa libertad que el sol salga para todos, construyamos dignidad, más fraterna y solidaria, dulce patria de verdad, no sangran las raíces, sufrimiento ancestral aprendiendo del pasado será un futuro más real Sinceremos la mirada con justicia y de equidad son los pasos necesarios para la paz social ese chile desigual sin conciencia fraternal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 Para eternidad.